semana en NEO 18 alcanzamos el 16% de avance de obra. Culminamos con el vaciado de las vigas del segundo nivel de nuestro primer piso, el cual será de doble altura y albergará el área comercial, el ingreso a los departamentos y la recepción. Continuamos trabajando con concreto premezclado de resistencia 280 para garantizarles una estructura de calidad. Realizamos el armado y encofrado de las columnas del segundo nivel de este piso, el cual tendrá una altura de 5 metros 20. NEO 18, avanzando a paso firme para construir el edificio más alto de San Carlos.